¿Cómo estás el día de hoy? Te saludo con gusto en este día maravilloso en donde la luz del sol nos llena de energía, de vida. Sea la hora en la que tú lo estés escuchando, recuerda que todo es perfecto, así que si lo escuchas y ya es de noche... Asómate por la ventana y disfruta esa maravillosa luz de la luna, las estrellas que te regala el universo. Gracias por estar aquí hoy. Te recuerdo suscribirte al canal, activar la campanita, darle like a este video o un like para que nosotros sepamos que estás con nosotros en estos momentos en los que... Queremos entregarte esta guía maravillosa a través de tus arcángeles, a través del de Maestro Jesús, está el día de hoy presente con nosotros porque este mes es el mes de los milagros, es el mes en el que te invitamos a manifestar cosas padrísimas en tu vida a través de tu energía, energía del amor, energía de la entrega, de la pasión, una energía livianita para que te llegue todo lo que deseas realmente. Te cuento, Tauro, en este momento sigo en un entrenamiento y eh, bueno, vas a estar viendo que en este video solamente te voy a estar poniendo la imagen de cada carta como de manera individual, así como estás viendo ahorita la de tu signo, porque la herramienta que tengo no, me permite solamente ese espacio. Por ahora, te prometo, Tauro, que en cuanto esté de vuelta al lugar que es mi hogar, tendremos una vista panorámica. Vamos a empezar, Tauro. Tauro. Vamos a ver cómo está en tu presente. Déjame, te voy a mostrar el mazo de cartas hermoso que tenemos aquí, que siempre nos acompaña. Ya está barajeado. Ya lo estamos conectando con esta maravillosa energía. Taurina, mi amado, amada ser, Tauro. Vamos a ver qué tienen para ti. Me siento muy emocionada de, de estar contigo. Tu presente. Tauro, muy bien Tauro, el pozo de los deseos, mira qué bonita está esta carta, me encanta esta carta Y con esto, <coughs> discúlpame, pero ando como un poquito ronquita Eso no me detiene para entregarte las guías que tenemos para ti Tauro, es un muy buen momento esta semana para que te hagas caso y empieces a quitarte todas aquellas máscaras que han ocultado el maravilloso tesoro que tienes en tu interior. ¿Tienes estas ganas de volar, como, como de despuntar en algo que tú estás sintiendo en tu interior que es tu camino? Sin embargo, existen dudas, dudas de si va a funcionar, de si es lo correcto o no, como que quieres hacerlo y no, pero tu alma te ha estado empujando y has estado sintiendo en tu interior esas ganas de hacerlo, esas ganas de aventurarte, de entrar justamente a ese pozo interno de tus deseos, de los deseos de tu alma, y... De pronto le has hecho un poco más de caso a la parte externa, como tus condicionamientos, como estos condicionamientos de la sociedad en donde te dicen eso no es para ti, tú no puedes hacer esto, tú eres esto, te conviene más hacerlo de esta forma. Y son situaciones que aunque no te resuenan en el alma, o sea, aunque no dices, bueno, sí, me, me, me mueve esta, esta información que estoy recibiendo, te estancas, pareciera que te sientes estancado justamente o estancada justamente porque estás haciéndole más caso al afuera, que al final toda aquel, eh, aquella manifestación de afuera que te presentas es un reflejo de lo que estás pensando de ti mismo, de ti misma en el interior. Ok, entonces te es, vamos a ver qué, te, qué es lo que te están invitando a sanar La emoción, esta emoción importante que requiere sanar es hacia lo desconocido Esta carta, ¿ya la viste? Ok, esta emoción de incertidumbre de justamente parecer que si tomas una decisión vas a ir al cielo desconocido y eso de repente desde el ego te genera estos eh, como que te dispara estos gatillos de, de condicionamiento no como de sufrimiento como de mmm, culpa también como si es como si te estuvieras sintiendo por un lado quiero hacerlo pero por otro lado, mi mente, que es el ego, mi mente me dice que no es seguro. Y entonces te sientes así, como con los ojos tapados, como si quisieras tocar algo seguro eh, para saber que vas por el buen, buen camino. Y déjame decirte algo, eh, Tauro, en la vida, desde que decidiste venir a este mundo para experimentarte como un ser humano, Tauro, ya era desconocido desde un inicio, ya estabas eh, agarrándote y aferrándote a la gran aventura de la vida. Y con esta breve historia que te entrego en este momento, que te entregamos en este momento, te, decimos, te dicen tus arcángeles, de hecho estás... Muy acompañado, Tauro, por el arcángel Sadkiel, Así que él te va a ayudar a tener esta claridad, a tener esta sensación de paz, de, de dirección, de certeza de, sobre lo que tú vas a empezar a manifestar. ¿Sale? Entonces, esta emoción que tú requieres sanar es quítate la idea del miedo o quítate ese, esa incertidumbre, aviéntate aviéntate porque solamente vas a saber si te encanta, si no te encanta si solamente lo vas a saber si lo experimentas todo en la vida requieres experimentarlo lo que te mueve, lo que te llama la atención que te lleve a tu más alto bien ¿ok? requieres experimentarlo para conocer qué sucede en ti cuáles son las emociones cuáles son los resultados que vas a tener pero siempre tienes que Experimentarlo, ¿Ok? Hay que hacerle caso a esa alma, hay que salirte de esa jaula en la que te metiste de condicionamiento, de tu sensación de abandono, como a veces los seres humanos nos metemos en esta jaulita, en donde creemos que de cierto modo vamos a estar seguros y lo único que sucede es que nos sentimos todavía más como abandonados. ¿No? ¿Por qué? Porque nos estamos abandonando a nosotros mismos Nos estamos, estamos callando esa, eh, esa voz interna que nos dice Allá afuera está más padre, vamos a volar Hazlo, Tauro Este momento es un muy buen momento para que empieces a manifestar una vida maravillosa, Tauro eh, Si tú decides sanar esta sensación de, de, de lo desconocido de incertidumbre la acción que te va a llevar a sanarte tienes el equilibrio actos de equilibrio de cabeza y no te me vayas a eh, ideas sobre que estás desequilibrado sino todo lo contrario la acción que se te invita a tomar para que tú puedas sentirte equilibrado, es justamente aventarte a la aventura, ¿ok? Recuerda que, imagínate lo siguiente, cuando tú te subes a un auto, si es que sabes manejar, o si es que, eh, no sé, un auto, una motocicleta, un barco, lo que tú decidas subirte y entonces te, quieres ir de viaje o quieres irte moverte de un lado a otro ok, entonces agarras las llaves enciendes ese medio de, de transporte que elegiste y entonces empiezas a conducir ok y, te, y, y de un punto te mueves a otro a tu punto de destino bien, en la vida tu alma y tu cuerpo son ese, ese gran equipo tu alma es el conductor y tu cuerpo es el medio de transporte. Entonces, lo que te invitan aquí tus arcángeles, sobre todo el arcángel Zadkiel, te dice, mira, eres un excelente medio de transporte, permítele a tu alma guiarte hacia ese destino que tú realmente quieres vivir. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso te va a dar la pauta para que te sientas equilibrado equilibrada, para que puedas en su momento voltear esta carta y sentirte en este maravilloso equilibrio en donde todo parece fluir de manera perfecta, hay colores, hay estas nubes hermosas que nos representan en algún momento la paz, la tranquilidad, la entrega, ¿ok? Eso es lo que te invitan a hacer, aventúrate, toma el timón del barco y dirígelo hacia donde tu alma te está indicando ¿Por qué? Porque eso en la parte económica y en la parte, como las partes más importantes para ti, Tauro Te va a ir guiando para que se estrechen, para que se fortalezcan, ¿ok? Este mes es muy importante, Tauro, porque por un lado es el mes de los milagros y eso va a depender mucho de la energía vibratoria que tú estés emitiendo, ¿ok? Si estás emitiendo una energía de entrega, de pasión, de amor, de aventura, de venga, vamos a hacerlo, a ver qué sucede, quiero experimentar, vas a abrir puertas, vas a abrir relaciones, vas a encontrar quien te diga yo me subo a tu barco. ¿Okay? Y eso te va a dar como esta sensación de libertad, de entrega, de si sí se puede. ok. Ahora, si estás vibrando en una energía bajita, en una energía del miedo y la escasez, puede ser que me digas, oye, pero yo estoy sufriendo porque se me rompió la uña y entonces ya no puedo salir en todo el día porque mi uña está rota. Es muy importante que revises sobre qué... Energía estás vibrando, Tauro, ¿ok? Porque si tú estás vibrando desde esta energía del sufrimiento, del drama, estás en esa jaula de abandono. Y nadie te ha abandonado en realidad. Solamente tú te abandonaste a la idea de que en esa jaula estás más seguro, más segura. Sal, abre la puerta, tú tienes la llave. Tienes la llave de esa puerta, de esa jaula. Agárrala. Abre esa puerta y abre tus alas, ¿ok? El resultado de esta sanación que vas a tener al trabajar toda esta información que te están dando es que vas a estar en un momento y se te invita a estar en un momento de eh, encuentro contigo mismo, contigo misma, ¿ok? Al tú decidir tomar esta eh, aventura de la vida Vas a sentir estas ganas de decir, ok, a ver, voy a hacer una pausa. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que mi alma realmente le da paz? Ok. En este momento de contemplación interna, de reconocimiento, como, como esta carta la tienes en congelación de cabeza, es... Primero encuentra ese, esa chispa que vibra en tu corazón, o en tu cuerpo, en el pie, donde te vibre. El alma está en todo el cuerpo, el alma habita en todo el cuerpo. Entonces, ahí donde sientes ese piquetito punzante, en donde sientes como este empuje para actuar, para accionar. Estas corazonadas, como le llamamos. Ya que las sientas, es momento de pasar a la acción. ¿Ok? Es momento de decir... Órale, vamos, te lo estaban diciendo y esta carta te lo refuerza porque te lo estaban diciendo justamente desde un inicio Es momento de que entres a ese espacio en donde tu alma tiene deseos que te van a llevar a vivirte en una eh, vida plena, ¿ok? Vas a empezar como a palpar, como a sentir este hermoso equilibrio en tu vida es momento de la acción. Pídele mucho a Zadkiel que te guíe, que te acompañe. Acuérdate que los arcángeles siempre están a la disposición de guiarnos, de apoyarnos. Así como las haditas, los seres de luz, los arcángeles tienen esta pasión, esta entrega, este amor genuino para, para que cuando tú les abras la puerta puedan guiarte, puedan entregarte esa... Esa ayuda que necesitas ¿Ok? Ahora Me emociona decirte que te voy a regalar Te van a regalar tus arcángeles Una um, llave maestra eh, En donde a través de Una maravillosa herramienta que se llama Las runas esta herramienta nos permite, te permite saber un poquito más a fondo qué es lo que hay que continuar sanando. A través de estas runas, los arcángeles tienen para ti la llave maestra de esta semana. Mira, aquí en esta bolsita, espero lo puedas ver bien, tengo las runas. Voy a sacar una en este momento para ti. Y... Vamos a ver qué te dicen Mira, tienes esta Esto es una runa para quienes no las conocen Ok, está hecha de madera y está grabada a mano Son signos de la escritura antigua germánica Y estos signos nos permiten conectar, nos permiten saber a un nivel más profundo, a un nivel de conciencia más profundo, aquello que requieres como estimular, como sanar, como trabajar, como para que te pongas en acción. Entonces tus arcángeles te, eh, te regalan en este momento esta runa que se llama Daif y se refiere al incremento y eso está maravilloso porque este incremento nos habla de aquella prosperidad que... Eh, prosperidad, seguridad, eh, los nuevos inicios, nuevos comienzos que te van a permitir justamente florecer, vivir en abundancia, ¿okay? vivir en armonía, soltar la culpa, eh, escuchar a tu alma y dejar de seguir los consejos de otras personas o de otros eh, medios de, de, de comunicación que de repente utilizas. Esta runa con, a través de esta runa, los arcángeles te dicen que no dejes la esperanza de lado. Requieres fortalecer tus virtudes, ¿ok? Y para fortalecerlas, para dejarlas salir, requieres esta comunicación interna. Tienes la fuerza, el equilibrio que tú estás a punto de manifestar a través de esta guía y a través de ponerte a trabajar, a ponerle acción a estos pasos que te están entregando, Tauro. Este equilibrio que tú vas a tener va a ser un equilibrio como entre tu luz... Y de repente tus sombras, eh, que en donde de repente te nos vas más como a ese sentimiento de culpa, de abandono, de condicionamientos, como la parte densa, de repente te nos enfocas más en eso, entonces te dicen, no, a ver, Tauro, enfócate primero en tu luz. Sí, acepta tus sombras, pero no te quedes ahí. Ya las viste, ya sabes qué es lo que hay que sanar a través de esta guía, entonces ahora vámonos hacia la luz, ponle luz a aquellas sombras, ¿ok? Para que entonces... Eh, estos momentos que tienes en este mes, que es bastante, bastante importante, en donde cerramos año, es el mes, fíjate bien, cerramos año, Tauro, es el mes de los milagros, y aparte, estamos cerrando energéticamente una década, 10 años en los que tu vida cambió de diferentes formas, avanzaste, creciste, empezaste a escucharte también, Cerramos esta, esta década e iniciamos una década en donde el impacto mundial, el impacto en la humanidad se va a hacer a través de las personas que como tú están decididas a crecer, a hacerse caso. Y eso es tan maravilloso, Tauro. Es muy importante, también te dicen tus arcángeles, que si hay algunas promesas que hiciste y no has cumplido, Primero seas bien honesto, honesta contigo y te respondas si estás en capacidad de cumplirlas o no. Porque a veces cumplimos a diestra, eh, perdón, prometemos a diestra y siniestra y de repente ya decimos, en la torre, ¿por qué me comprometí a esto si no puedo? ¿no? Entonces, empieza a ser honesto contigo mismo, contigo misma. Si... Tienes la capacidad de cumplir esas promesas, es momento de que las cumplas o empieces a cumplirlas, si aún no lo has hecho Si esas promesas por hoy son eh, difíciles para ti de cumplirlas, sé honesto con las personas a quien las hiciste Háblalo desde el corazón y da esta, eh, esta muestra de amor, de confianza, de entrega a través de tu honestidad ¿okay? La verdad te hará libre y a eso se refiere, háblalo desde tu verdad, muchas veces eh, prometemos cosas que no podemos cumplir, y está bien decir no puedo, o oh, por hoy no, ok, aprendamos a decir no, Tauro, Tauro, qué hermoso mensaje te entregaron el día de hoy los arcángeles, Sadkiel nuevamente te acompaña, te entrega ese amor que los caracteriza, abre sus alitas para abrazarte y apapacharte como lo mereces. Gracias por estar aquí, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita. Mandarme un beso, un abrazo y un apapacho como yo te lo mando porque me encanta, me encanta sentirlo cerca a través de sus comentarios, a través de, de esta maravillosa energía que tienen los Tauro. Los amo con todo mi amor, los abrazo con toda mi fuerza. Nos vemos en el siguiente video.